San Alfonso María de Ligorio, en su obra Las Glorias de María, destaca una visión de Santa María Magdalena de Pacis, que resulta profética para estos últimos tiempos de gran apostasía y tribulación. Santa María Magdalena de Pacis vio en el mar una navecilla, en la que se hallaban acogidos todos los devotos de María, que hacía el oficio de piloto, y les conducía con seguridad al puerto. Con lo cual entendió la santa, que los que viven bajo la protección de María.